Llegó nerviosa y se sentó donde le indicaron. Miró alrededor y comprobó que los demás aspirantes eran todos señores bien vestidos, con trajes que valían lo que le costaría comer a toda una familia durante un mes. Cerró los ojos y respiró profundamente. «¿María Cortés?» La llamó la voz de la secretaria, que cuando se levantó la miró de arriba a abajo, casi incrédula. No la culpaba. Definitivamente no encajaba. Una gitana con la piel color canela, ropa heredada y currículum posible gracias a las becas. Miró desafiante a la puerta y avanzó. Tenía muchas cosas que demostrar.